Pues mira, yo vengo aquí a contaros una historia muy bonita, que yo lo que no entiendo, o sea, hay gente llamada youtuber, ¿vale? que suben vídeos a YouTube, Youtube Youtube, Facebook, Twitter o a lo que le salga de ahí abajo, ¿sabes? Pues lo que no entiendo es por qué hay gente tan mmm, poco madura, ¿vale? que insulte a una persona solo para hacer lo que le gusta ese, ese plan ¿Acaso yo me meto con lo que te gusta? No, pues ya está, respétame, no Pregunto, ¿eh? Solo pregunto Y que eso, qué buenas tardes, y que eso, qué más pues mira, que me toca mucho los... <risa> porque mira, que sí, porque una persona hace lo que quiere con su vida y si a una persona no le gusta, pues que le dé. ¿sabes? Y por pull, sí.